Hola amigos amiga de youtube, aquí está comentando un nuevo gameplay de Warface Y estoy aquí war jugando Warface después de como de un mes sin jugar Y voy a hacer la primera partida de un mes porque yo no estoy en mi... en mi casa Y entonces no he podido jugar, y entonces vamos a ver qué tal me resulta estas partidas. Voy a jugar con, con esta armilla me voy a equipar bien, bien, ya va, ahora no sé hablar, tanto así que ni siquiera he repagado, vamos a ver, si sí, se puede comprar esto permanente, si sí, se puede comprar permanente, ok, ok, ay el bebé está, está llamando, este, voy a usar esto así, voy a subirle volumen al juego, para yo puedo escuchar algo porque no escucho es nada okay eh, más voy a comprarme esto por dos joyillas ¿por qué? porque quiero estrenar mi skin bueno estrenar no ya la había usado cuando me la dieron un un momento y más nada no la usé más este bueno voy a jugar un plan de bomb No, que tienes que ir un mensaje Ok, vamos a ver si podemos la remontada Vamos a dos Si sí, el equipo que hay conmigo dos Eh, conociendo a estas personas Lanzo una granadilla para allá Sale mal Pues sí, un poco mal Buena. Uy, su pota. LOL! no hizo bien, ahí está bien, Charlie like Bueno, vamos perdiendo 2 a 5. Si puedo, hago otra partida. Bien, bien, bien. Despejado. Me subo, me subo, me subo, me subo. Equipo. Eh, les, les voy diciendo que estoy jugando en una, una latina en mi PC Por eso que me están bajando dos FPS. Ahí la bomba. ¿Tú que no llega? Estamos yeah, ya en, en sujetos, amigos. Ok. LOL. Lol. <ríe> no, lo mató haciéndole así. Ya le explico que le hacía así. So, so, así, así. Oh, le hizo así. Okay. LOL. modo cómo van compañero no nos ayuda Muchas personas dicen que porque no insultos o sea, no es que sean insulto directo sino que sea me a bueno esto ya perdimos Gigi. qué puto asco mejor me voy a jugar una partida de blitz We lost the round. Bomb Bueno amigos, ya me equipé en mi hermosa R16, ya que la otra ya le enseñé la skin y no me, no me gustó mucho en el sentido de jugabilidad Así que le voy a enseñar el Blitz, que ya se está hundiendo la partida Y le voy a enseñar cómo juego con mi R16 Papus Bueno, esto está un poquito desbalanceado, ¿Por qué? Porque vean esto, Juntones, miren el nivel que tiene, una chapita, una estrella Gold en cambio el más bajo de nuestro equipo viene el nivel que tiene un diamantico eh, Por ejemplo este es un, un ejemplo ¿no? El diamante es nivel 1 y el juntones es como nivel 10 Pues un ejemplo, no, no es el mismo nivel El juntones si no me equivoco es nivel 40 juntone. Y el abacaxi es nivel 30 por ahí entonces bueno vamos a ver esta partida que ya, ya esta partida está iniciada porque o si no estuviésemos cargando todo al mismo tiempo. Y bueno, vamos a ver ya. Vamos a ver quién va perdiendo. Eh, el equipo de ellos. Ok, se buquea por un momento hasta que cargue. Está cargando. Acá anda a empatar. Tenemos que proteger la bomba. Oh, ah, nada, no, Protegemos la bomba de que no nos vengan a defusar. Eh, voy a proteger lo que vendría haciendo la piscina me quedo aquí y en 5 segundos cuento 5, 4, 3, 2, 1 no hay nadie si no viene nadie en 5 segundos porque ya no van a venir y no hay que perder el tiempo esperándolo entonces yo me vengo directamente por este lado porque sé tanto el, el, el juego de Blizz porque yo tengo todos los logros tengo todo, todo todo todo todo lo que se puede desbloquear aquí Guatafa que la Uy, sopota Uy, no, me está dando mucho lag Bien Queda Queda Si Si no me equivoco, está arriba arriba. Nice. Lo hizo bien. Bueno, vamos 1-1 y vamos ganando la partida por una. Vamos ustedes dos. Y la partida son hasta 6. Eh, vamos allí y vamos que, que no sale. Eh, compi, ve tú adelante. Ahí la gente y ya los vi. Ya los vio. ¿Ves? Lol, casi le doy hecho Hay un médico aquí. Ok, que me venga a revivir aquí, por favor. Bien, bien, bien. LOL. Pues este. este, este pendijo mío. Dios mío, ¿qué hace? Está allá arriba. Dios mío, pero cómo una persona puede hacer eso. Ay, no. Go. Vamos, let's go, bye. Y me caigo. Qué buen book face. ver la puerta. Ay, que anormal. Bueno, ha implementado un modo de que tú puedas seleccionar, por ejemplo, así el estilo rango que si llegue Que tú marcas un lugar. Este palmo. Si se asoma, me lo lleva. LOL Bien, bien, bien Bien, defuse Le hizo bien este, este sujeto, le hizo bien, le hizo bien La gente está diciendo para que cada a este que tiene a la GADOTA porque es un sniper automático, tiene 10 balas y las balas bomb, van, bueno pues, eh, ya se dieron cuenta como suena y cómo dispara. Start. La GADOTA es la arma más odiada por, por las personas de Sniper. Ya que se me está quedando pegado el teclado del, de la laptop. lo le viene en esta cabeza Este teclado se me queda pegado Si pueden escuchar el tu, Es por eso mismo Aquí me agacho Aquí me asomo No me jodas wey No me gusta jugar con este lag me... Ay, que se me queda pegando Se me queda pegadas las teclas Vean esta wea El tu, este tú que suena, es el es lo que se me queda pegado Déjame desconectar el mouse un momento El teclado que lleva vamos a ver oh, no funciona WTF Nigga Vamos a ver Ay no funciona esta wea Bueno amigos, creo que voy a tener que dejar el video aquí Porque no, no me está funcionando el teclado Por eso es que no quería subir video no me gusta jugar aquí Al menos me puedo defender, Vamos a ver si podemos hacer algo así Usando la, el mapa No amigos, no puedo Listo, listo, listo, listo, listo, listo Ya funciona, ya funciona, ya funciona Vamos a recuperar la partida, vamos a recuperar la partida Vamos a empatarla, vamos a empatarla Vamos equipo Vamos equipo Esa puerta no la haga. No La viste? No nice. Bien, abre esa puerta, te este cubo aquí, ahora cubo en base. Bien, ahora sí soy yo. Ok, ya. Ok, ok, ok, okay. están defusando. Está defusando. Vamos, vamos, los Bien, bien, bien. Bien equipo. Empatenla. Bien, defuse. Yo se los dije, esto va a ser remontada. We win the round. Bomb Tengo que dejar esta laptop, esto no me sirve ni, ni para cagar. Esta es la última ronda, vamos a ir quién la gana. Este... No me va a subir porque si me subo tengo la partida perdida Me quedo esperándolos aquí campeando Aquí Si se asoma allá me... No A sopota Allá O oh, si no los puedo escuchar aquí a la izquierda LOL, ¡Lol! Voy a usar este como, como carnada No mames No mames si tuviese un poquito más FPS me, me, lo, me lo mato. No mames wey. Ya lo, ya lo mataron. Bien. Se fue el que me mató a mí. Por base. Bien. Bien. Base. Enemy Heart, o sea, Enemy hurt significa enemigo aquí, aquí en base. Oh. Bien, ganamos enemy la partida. Eliminated. GG. Aunque lo siento porque yo casi no hice, no jugué nada ni, ni, ni los pude apoyar, pero hice algo porque, como les dije, yo tengo casi un mes sin jugar y, y vengo jugando una lata en el que no tengo ni siquiera la lata es mía, donde no tengo mouse no tengo nada mío y todo esto está dañado y bueno pues bueno por lo menos hicimos una buena victoria de 5 kills hicimos 3 headshots y más nada ganamos el bonus y aquí voy a dejar el video, ah otra cosa para que vean que, que si soy muy pro en el en el blitz este es el modo de blitz que se lo voy a enseñar todos mis logros que tengo ya, ya verán Ok, un segundo Aquí Carrera Retos Y... Muy bien Este... Vamos a salirnos de esta partida antes que empiece Este... Se lo voy a enseñar a todos los que tengo Este... Consigue la primera posición de 10 veces en primer lugar O sea, hay que quedar 10 veces primer lugar en blitz y se saca ese logro después viene después se le continúa este consigue ven, eh, consigue primera posición en how rock 25 veces eh, también me lo saqué el de 25 veces ya vengo